A la vista del gráfico semanal de Repsol, podemos ver cómo la tendencia alcista de fondo, la primaria, sigue intacta. Basta con observar la impecable sucesión de mínimos y máximos crecientes, además del canal alcista de manual, por el que se viene desplazando el precio desde octubre de 2012. Los niveles de sobreventa empiezan a ser importantes al tiempo que el precio, sin hacer mucho ruido, se está aproximando a la base del canal alcista antes mencionado, por definición zona de soporte. Ni que decir tiene que cualquier apoyo a la base del canal debería ser interpretada a priori como una clara oportunidad de compra.